Esta es mi tercera vez como solista en, con la Filarmónica. La primera vez toqué el concierto de Schumann. Este, la segunda vez tocamos el concierto de Borchak y esta vez Miguel del Águila. Este, Mi relación con los maestros de esta orquesta, que son eminentes, bueno, muchos de ellos en, se, eh, estudiaron con grandes, con grandes maestros, ¿no? Eh, cuando me dicen quién fue tu maestro, pues fue fue David Oistrak. Y dije, no, ¿en serio? Sí. A maestros rusos que vinieron durante el colapso y bueno también vinieron durante la formación de, de la orquesta bueno otros no que, que han estudiado con, con gente increíble fantástica orquesta fantástico director este todos ellos han sido muy cálidos conmigo eh, me han tratado me han acogido de una manera fantástica este de alguna manera sí soy el más joven, si no es que me equivoco, pero uno de los más jóvenes, podría decirlo. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado de, pues, por la oportunidad que me dio el maestro José Arián, eh, la orquesta también, y bueno, son excelentes músicos. Yo siempre dije que, que todo el tiempo que, durante el tiempo que estuve en Estados Unidos, que si regresaba a México quería estar en la filarmónica de la ciudad. Entonces, pues ahorita ya estoy aquí. Y bueno, se me han brindado grandes oportunidades aquí. Esta es una ocasión también excepcional eh, para tocar el concierto en tango de Miguel del Águila. Este, una obra fascinante. El nombre pues lo dice mucho. El año pasado se grabó el eh, eh, esa obra en, y porque fue comisionada por la, eh, la Sinfónica de Búfalo con su directora John Fadera y, este, y el chelista Roman Melikunov entonces ellos hicieron la primera edición pero no se había, no se había tocado uh, pues en vivo ¿no? entonces el maestro muy amable me escribió y este yo le dije pues que con todo gusto ¿no? fue así como una emoción fue fantástico se hizo el estreno de esta obra y, este, y esta va a ser la segunda vez que se presenta a nivel mundial, pero va a ser la primera vez en México, entonces es el estreno en México del concierto en tango. Es un, eh, un concierto con una forma bastante clara, bastante bien hecho. Está hecho en un solo movimiento, pero sí tiene secciones muy claras, es decir, tiene una parte que es el tango, pero se convierte a... a que es bastante tropical de alguna manera es como si fuera un tumbao hecho por el quinteto de solistas que tocan en esa parte que es eh, el piano con trabajo eh, con percusionista y un servidor que es lenta de alguna manera que es nostálgica ¿no? eh, he estado hablando bastante con el compositor acerca de, de, de, pues de ideas de qué es lo que él quería plasmar en su obra no entonces esta obra fue dedicada a su maestro a su maestro digo a su a su hermano y, este, y en esta parte pues claramente quiere, quiere y, y añora no, no tiene la nostalgia por pues, su hermana, entonces realmente es una parte pues muy triste, ¿no? Este, tiene una cadencia en medio donde pues recapitula todo, todo este, el tango, la parte este, tropical de alguna manera, también enseña que, que pues, las posibilidades virtuosísticas del instrumento y este, termina en un clima maravilloso.